Hola, soy Claudio En este video vamos a ver Otra característica que podemos Trabajar con Inkscape. Esto es, podemos hacer Que Hasta ahora veníamos haciendo textos de párrafo Dentro de Cuadrados o rectángulos ¿sí? Pero también podemos hacer Que el texto se adapte a otras formas Por ejemplo Yo acá, el marco que había Puesto en el video anterior Lo eliminé y creé un, eh, una elipse, ¿sí? y lo puse detrás del texto, ahora fíjense este detalle, yo puedo seleccionar, los dos objetos, ¿sí? el texto, y la elipse, y me voy al menú de texto, y le digo, fluir en el marco, ¿sí? la opción fluir en el marco, hago clic acá, y el texto se adapta, a esa elipse, pero no solamente se adapta fijo, sino que se adapta como cualquier otro marco de párrafo, fíjense, yo puedo ¿sí? estirarlo, puedo achicarlo, pero como habrán visto, en el, en, eh, lo que yo hice, me quedó el texto medio de costado, ¿sí? sobresale, entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelvo, le doy deshacer, vuelvo para atrás. Y selecciono el texto solamente. Lo pongo dentro del, del círculo. También podría abrir, agrandar el círculo. el, el Perdón, el, el elipse. ¿Sí? Vamos a agrandarlo un cachito acá. Vamos a agrandarlo un cachito acá. Y más o menos por acá está bien. Entonces ahora de vuelta, le doy, selecciono las dos, los dos ejemplos, los dos objetos, voy a texto, fluir en el marco, y me queda el texto dentro de la elipse. Esto no solo nos permite trabajar, eh, o sea, no, no queda fijo, sino que es como si fuera un, un recuadro de un párrafo, entonces... Yo puedo, si quiero, hago clic afuera, selecciono solamente la elipse, y puedo deformar la elipse, y el, el texto trata de adaptarse a la elipse dentro de la que yo le dije que fluyera. ¿Ah? Yo puedo también decirle, bueno... A ver, no me lo ha justificado. hacéme lo centrado. Esto Ahí quedó mejor. Entonces de vuelta me voy a la elipse. Y le digo, bueno, ¿eh? a ver cómo queda. A ver así. Y si yo te hago así, ¿qué pasa? Y si yo hago así... Fíjense que va tratando de seguir metiendo el, el texto dentro de la de la elipse, obviamente como habíamos visto cuando creamos párrafos, si yo eh, voy sacando un poco de abajo, entonces la, lo, lo escrito va perdiendo pa palabras, en realidad no las pierde, no las puede mostrar porque le estoy diciendo que lo muestre dentro de la, de la elipse, ¿Sí? entonces de esta forma podemos crear textos eh, por eso también es que se llaman eh, textos fluidos, los textos de párrafo, dentro de formas que no necesariamente tienen que ser, eh, que tienen que ser rectángulos o cuadrados. ¿sí? Eh, una advertencia, eh, siempre traten de, primero, que todo el texto esté dentro del, antes de hacer, que el texto quede fluido adentro del, del objeto, de, de, de círculo, lo que sea, eh, recuerden de, eh, de que nada. ninguna parte del texto quede afuera, porque si no les va a dar problemas porque va. Después va a seguir manejándose con una parte del, de, aunque sea una letra, va a quedar afuera de la, de la forma. Y bueno, nos vamos a. Este, no va a quedar como nosotros queremos Pero, Y también siempre recuerden que está la opción del control Z Con la flechita para atrás de deshacer ¿sí? eh, Bueno, ese es otro chiche que tenemos con Inkscape para trabajar con textos Y en otro video les voy a contar otra cosita más de texto Y después ya pasamos a otro tema